Bien, continuamos. Eh, damos la bienvenida ahora a Leonor Pérez Zafón. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Bueno, estoy aquí simplemente porque un día decidí que debía poner mi granito de arena para conseguir que las cosas cambiaran. Entonces, eh, llegué a la conclusión, como muchas otras personas, yo creo que prácticamente el 99% de la población que este sistema que tenemos basado en la partitocracia no es una verdadera democracia y que está poniendo, y lleva mucho tiempo, poniendo los recursos comunes a disposición y para disfrute de unos pocos. Y esto se ha ido haciendo cada vez más evidente a medida que ha ido avanzando la crisis. Pues bien, cuando tomé la decisión de hacer algo, llegó a mis oídos casualmente... La existencia de un nuevo partido político que parecía que no era un partido como los demás. Y, bueno, como yo soy muy curiosa, pues allá me ves a mí intentando encontrar información a diestro y siniestro sobre esto. Para mí la red ciudadana Partido de Kids fue un gran hallazgo. Porque eh, en principio vi planteamientos que no solo compartía, sino que incluso coincidían con muchos de los que me habían ido pasando a mí por la cabeza, ¿no? y además incluso iban más allá. Eh, para mí, pues un partido que se rige por la lógica y el sentido común en lugar de por una u otra ideología, pues ya era un puntazo. Si además pensamos en que tenía un enfoque pragmático puesto en las personas y solucionar las necesidades de estas, y no, en, no enfocado en teorías o en telequias de diversos tipos pues todavía mejor. Si además el partido no me pide que renuncie a mis creencias personales, porque pretende ser útil a cualquier persona, independientemente de cuál sea su edad, su sexo, su etnia, su situación social o su ideología o creencias religiosas, perfecto. Que tampoco me pide que le ceda mi minúscula parcelita de poder como ciudadana, ...haciendo un acto de fe ciega, sino que lo que pretende justamente es eh, reivindicar estas parcelitas minis de poder... ...para que no se tengan, no se puedan tener secuestradas durante cuatro años. Estupendo. Y suma y sigue. Si además a todo esto le sumamos un método de trabajo colaborativo, riguroso y eficaz... Y encima hay un grupo numeroso de personas con una preparación excelente y con una motivación imbatible que en lugar de ponerse a hacer declaraciones de intenciones se arremangan, se ponen a trabajar y van buscando soluciones concretas para problemas concretos. Pues, ¿cómo no voy a querer formar parte de esto? Es lógico que sí. Yo llevo colaborando con el partido X ya hace un año y creedme, que soy muy sincera cuando digo que me siento orgullosísima de pertenecer a esta red, una red que pretende dar voz a la ciudadanía y poner el gobierno y las instituciones al servicio de las personas, que es lo contrario de lo que sucede ahora. Ese mismo planteamiento, esos objetivos marcados eh, para conseguir una democracia participativa y real, son aplicables a nivel estatal y a nivel eh, europeo también. De hecho, yo creo que la decisión de presentarse al partido, a las elecciones al Parlamento Europeo de, en, el, en la Red Ciudadana fue casi tomada por unanimidad, porque después de hacer un análisis exhaustivo sobre el papel que podemos tener en Europa los ciudadanos de la Unión, lo que vemos es que ahora mismo la Unión Europea hay mucho que hacer en lo que respecta a democracia participativa. Y también hay muchos ámbitos de actuación estatal que están determinados o influenciados por esas políticas comunes de la Unión Europea. Eh, de hecho, en el análisis que aparece en la página web ya veréis que casi el 80% de las leyes que rigen o influyen nuestra vida diaria se elaboran en Europa. Entonces, eh, quise participar también en esto y encima bueno me encuentro aquí porque me propusieron desde la red. Y aquí estoy hoy, intentando seguir aportando mis competencias, mi experiencia, mi sentido de la responsabilidad, que es bastante durito, y mi compromiso a este proyecto común. Eh, habréis visto en mi currículum que yo soy licenciada en ciencias económicas y empresariales, pero no me considero una economista porque en realidad yo hice rama empresa, en mi época no existía eso del ADE, esto ya es mucho más moderno, y mm, llevo 31 años trabajando ininterrumpidamente, eso es muy duro decirlo, pero es que claro, los últimos 22, 23 años han sido como autónoma, como autoempleada. Y, y además emprendedora he, he, he empezado varias empresas alguna de ellas todavía existe unas con mayor o menor éxito pero lo que sí he aprendido como emprendedora y como autónoma es a sobrevivir a base de resiliencia en un entorno super duro ahora más que nunca ¿no? eh, mis principales habilidades yo diría que quizás son, son frutos de la experiencia la capacidad de análisis y la capacidad de síntesis eh, tengo experiencia también en marketing y comunicación porque los primeros ocho años de mi vida profesional eh, transcurrieron en tres multinacionales importantes en estos departamentos de marketing y comunicación, pero bueno, yo creo que la, la capacidad de análisis la capacidad de síntesis son básicas para una buena comunicación, porque no eres capaz de transmitir aquello que no comprendes y no eres capaz de transmitirlo bien si no va, sintetizas lo esencial. Bien, yo no me vería capaz de afrontar este reto si no fuera por el magnífico equipo que, del que disponemos en la red, ¿eh? porque además esta nueva forma de hacer política que proponemos implica una responsabilidad compartida, alejándonos del personalismo habitual en los ámbitos políticos. Esto me deja muy tranquila. Parro Català and I speak English, although I would need a little bit of practice to, to gain agility. Well, when I was 23, that means long, long time ago, I was working in a traineeship in Oslo, Norway. And um, for three months, my work was entirely in English. Nowadays, I don't have many opportunities to practice the, my English in my daily life. But, uh, well, it can be changed. Eh, parlo un poco italiano, lo capisco bastante bien, pero no lo he estudiado más, mai, solo de sentir y hablar. Es muy fácil cuando hablo catalano y e castellano. E, y si os sirve de diversión, sé decir no hablo tal idioma o no entiendo tal idioma en tres idiomas más. No es muy útil, la verdad, ¿eh? porque cuando lo dices en su propio idioma, la gente no te cree o piensa de qué va esta, ¿no? Pero bueno. Para finalizar, quisiera hacer hincapié en lo que ya he dicho antes. Estoy aquí para aportar lo que esté en mi mano en este proceso de cambio que considero que ya es imparable. Muchas gracias. Gracias, Amparo. Vamos con. Uy, Leonor, perdón. Vamos con algunas preguntas. Eh... Preguntas que han llegado vía Facebook. Eh, ¿Cómo se piensa aplicar la justicia para los corruptos desde la red ciudadana Partido X? Uh, pues, es una pregunta muy amplia y. Yo creo que lo que hay que hacer es crear mecanismos, bueno, de hecho en, la, en nuestro programa está, está ahí especificado, mecanismos de control y, para, que esto nos, para que la corrupción deje de existir, para estrangular esa posibilidad y después mecanismos jurídicos que permitan perseguir esas, esas prácticas y, y de forma además muy dura porque es todavía, yo creo que personalmente, esto es una opinión, ¿eh? pero eh, pienso que un delito que comete alguien abusando de un poder que ha sido delegado, es un delito de peor, o sea, peor mucho peor que el que puede cometer a alguien que no tiene ese poder ¿no? un abuso de poder o una prevaricación o una corrupción una apropiación de fondos públicos es algo que debería estar perfectamente penado y muy perseguido eh, Otra pregunta eh. Vamos a condensar una que llega vía Facebook y otra que llega vía web. Eh, dice, ¿qué prioridad darían ustedes a la educación? Y, por otra parte, en relación a la pregunta que ha contestado, he contestado anteriormente eh. Perdona, Marcelo. ¿me repites la primera? Sí. Eh, ¿Qué prioridad darían ustedes a la educación? Y, en concreto, algún matiz sobre la educación no de niveles superiores. Eh, es decir, a la educación de los eh, primeros niveles del sistema educativo. Muy bien. Eh, eh, la educación, eh, y esto queda muy claro también en nuestro planteamiento, en el programa que, que podéis ver en la red, eh, debe estar al servicio de las personas y no la, al servicio de las ideologías. Esto creo que una buena parte de la población coincidimos en eso. Y debe estar eh, dirigida a que eh, se pueda desarrollar un criterio propio y no a leccionar, ¿de acuerdo?, entonces, eh, por otra parte, es muy importante en, en educación eh, favorecer, hay muchos modelos que ya podemos estudiar, que, que se han mirado, como el finlandés, un poco favorecer las capacidades de cada uno. La educación en la igualdad de derechos es aquella que se hace adaptando a las capacidades de cada, de cada alumno. Otra pregunta. Eh. Dice lo siguiente, de autónomo a autónomo, ¿qué medidas propone el partido X para apoyar a los autónomos? Pues mira, yo creo que hasta ahora es el único partido que realmente propone medidas para apoyar a los autónomos, porque los pobres autónomos hemos sido denostados constantemente desde arriba y desde abajo. Es que somos empresarios, pero somos autoempleados, entonces no somos ni la una cosa ni la otra, pero... Eh, está claro que lo que no se puede hacer es estrangular a los autónomos y a las microempresas porque eh, son las que tienen capacidad de, cre de crear ese empleo. Ahora mismo lo tienen muy mal para crear empleos, que lo tienen muy mal para sobrevivir. Eh, hay varias medidas y una que proponemos. <coughs> Alguna de ellas es justamente que se tribute eh, tanto en seguridad social como en todo lo demás eh, si, en función de los ingresos y no con una cantidad fija. Que se den facilidades para darse de alta como autónomo eh, e iniciar un negocio sin tanta burocracia. Hay países en los que no es tan gravoso eh, trabajar para uno mismo como lo es aquí. Aquí lo es mucho. Entonces, trabajar no debería ser algo por lo que hay que pagar un montón de dinero. Trabajar es un derecho fundamental. Eh, hay muchas sangrías para un autónomo y algunas son las de... Por ejemplo, el, el tener que facturar con una retención de IRPF que puede que no tenga nada que ver con la que te tocaría pagar cuando hagas la declaración de la renta y que te quita poder adquisitivo en el día a día. Entonces, hay que realmente tener muy en cuenta que estos autónomos han estado totalmente descuidados hasta el momento. Otra pregunta priorizada en la web. ¿Cómo reaccionaría a usted... ...si se enterase de que uno de sus compañeros ha sido corrompido por un lobby... ...o si usted misma se enfrentase a la presión de uno de estos lobbies. Yo creo que es responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos... ...seamos de aquí o de allá, el mantener esa vigilancia... ...para que no sea factible que alguien pueda ser de alguna manera... ...que alguien tire adelante un proceso como este... Un, ...o que tengan éxito estas presiones de los lobbies... Eh, presiones además que bueno, que uno está en su derecho a rechazar, pero que a veces se convierten en verdaderas mmm, acosos ¿no? eh, todos y cada uno tenemos la responsabilidad de evitar que esto suceda y de denunciarlo tenemos una pregunta de la gente que está hoy aquí con nosotros hola, mi, pregun mi pregunta tiene que ver con cómo valorar ¿Cómo se valora desde la red ciudadana el, pa el, el partido X el papel que desde el inicio de la crisis ha ejercido el Banco Central Europeo en relación al, al control del flujo bancario? Y en el caso de considerarlo ineficiente, ¿qué medidas se proponen para solventar esta situación? Sí. Bueno, somos muchos los que creemos que el papel del Banco Central Europeo pues ha sido en parte responsable de llevarnos hasta donde estamos ahora. ¿no? Y en, la, en nuestro programa ya está la reformulación de, esa, de, esas, de ese papel que tiene que jugar el, el Banco Central Europeo y que no creemos que deba dedicarse únicamente a controlar la inflación, uh, sino que tiene que jugar un papel muy importante en todo lo que se refiere a la deuda pública de los países miembros. Porque si uh, la deuda pública de los estados miembros de la Unión deja de ser un negocio para la banca privada eh, posiblemente la economía mejorará muchísimo bueno, no posiblemente, seguro y por otra parte el negocio de la banca privada no tendrá más remedio que dirigirse hacia el crédito a las familias y a, los, y a las empresas que es donde ahora está realmente haciendo falta Otra pregunta eh, directamente para Leonor en nuestra web. ¿Qué opinas del voto frecuente por Internet? ¿Cuál es tu opinión personal al respecto? Pues mira, no sé qué es que la verdad me gustaría que las cosas fueran de tal manera que yo no tenga que molestarme en estar constantemente votando a través de Internet. Desde aquí pensamos que el hecho de que Existe esa posibilidad que tú puedas votar a través de internet en un momento determinado para, para, una, una, para evitar que se tomen una serie de medidas que van en contra de la ciudadanía. Ya este mecanismo de control ya, de hecho, va a favorecer que tengamos que intervenir menos, porque es muy posible que se lo piensen muy mucho antes de hacer alguna medida que vaya en contra de lo que quiere la mayoría. A lo mejor al principio tendremos que votar a mucho, sí, bueno, quizás sea una molestia, pero bueno, también uno es libre de ejercer ese derecho o no, lo importante es tenerlo y poder ejercerlo si uno quiere hacerlo. ¿Qué solución existe al sobreendeudamiento adquirido por las familias que nos asfixia y nos esclaviza? Ben, todo depende del caso, pero creo que la mayoría de los casos se pasa por una renegociación y un tratamiento para el endeudamiento de las familias y las situaciones de de, de, de crack económico familiar eh, que ahora mismo no hay y que sí que exi en cambio existen para empresas. Pues, el deber. El establecer una serie de medidas que impidan que una situación económica puntualmente pueda ahogar la vida de una familia, creo que es un tema prioritario y así lo, lo hemos reflejado en nuestro programa. Y por último, ¿cómo garantizáis que no os vais a corromper si llegáis al poder? Oye, permitidme que sea un poco, que, que, que lance aquí un exabrupto, eh, pero es, un, es que es simplemente como, como medida gráfica. Aquí lo único que está garantizado en esta vida es la muerte. De hecho, cualquiera que garantice otra cosa está mintiendo. Entonces, garantizar no podemos garantizar, pero sí que en, lo que hemos hecho es intentar crear el, los mecanismos para que es, eso no, no tenga probabilidades de suceder. Y esto empieza por la forma en que se seleccionan los candidatos cuando se les propone desde la red, eh, sean candidatos independientes o candidatos internos, se hace porque piensan que son personas honradas. Ya sé que me diréis, siempre un honrado se puede corromper, ¿vale? Es cierto. Pero bueno, la red va a estar vigilante, esto en primer lugar. En segundo, en segundo lugar… Eh, ...tiene una responsabilidad personal porque no le, ha, no le han elegido a dedo para ir a una lista... ...en unas elecciones, sino que ha sido elegido por votación popular. En tercer lugar, vamos a estar todos vigilando a todos y cada uno de nuestros representantes ahí. Y en cuarto lugar, a la larga esperamos que se puedan implantar estos mecanismos de participación democrática... ...que es democracia y punto, que impedirán que sea quien sea quien esté en el poder... Eh, ...se le pueda revocar el mandato en caso de que no de que no esté haciendo su trabajo correctamente, como pasaría en una empresa. En una empresa se contrata a alguien para hacer un trabajo y si este está perjudicando a la empresa o está haciendo mal su trabajo... ...se le puede pedir que abandone ese puesto, echarlo o cambiar su, su, su, sus eh, responsabilidades por otras, no cambiarlo de lugar... Aquí deberíamos poder hacer lo mismo con los políticos. Si no hay más preguntas, muchas gracias, Leonor. Gracias a vosotros.